era una noche lluviosa, ya vestida de diosa y a la otra persona, confundible su aroma rosas, vámonos corazón, no lo pienses más no, y comienza a amar que todo se salga de control, hace mucho tiempo para verte y solamente sentí que cambió mi suerte, aparentemente hay light, tu bolso yo y mis night, y si la vida es un baile. Le juro señorita que fuera la única persona A la que yo pensaría para invitar a bailar Y si es, está bien, poder, tenerte 24 horas del día Aunque no creo que me alcance para lo que te quiero hacer, guerra Y el sol y el ardor Es inevitable pero aún sigo pensando que más intenso tu calor Quiero que estemos juntos todo ese viernes 12 Y sentir la sensación de nuestras manos y porque tú más que nadie sabes bien que me conoces Y te llamaría Afrodita por tu belleza de dioses Yo la distancia jode y yo quiera volverte a ver Y que pasó el jingle si no, no podemos negar Conexión entre los dos, no puedo entregar tu feliz para siempre Pero si algo sale mal se arregló y aunque haya testigo, no no quiero ser tu amigo. Baby, agárrame castigo, dame calor para Mi intención no es dañarte, solo o cuidarte. Hagamos lo demás aparte. No he evitado soñarte, aunque no tenga mansiones. De espero me perdones. No me dé los buenos días, dame tus mejores noches. Quiero recorrer tu cuerpo. Voy tu mi espalda rasguñar la amo tu fruto prohibido, amor como vaya Dan, quiero que estemos juntos todo ese viernes 12 Y sentir la sensación de nuestras manos y los roces Porque tú más que nadie Sabes bien que me conoces Y te llamaré Afrodita por tu belleza de dioses quiero... Oh, oh,